Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En días pasados les hice una encuesta donde les pregunté qué querían que subiera a mi canal. Y regalos de amor cumple, aniversario reciclando cajas o frascos, obtuvo el 68%. Es por ello que hoy les voy a enseñar a hacer una caja de amor reciclando una cajita de cereal. Vamos a ver la lista de los materiales y el paso a paso. Vamos a tomar la caja de cereal y la vamos a desarmar. Voy a forrarla con cartulina azul. Nos quedaría así. Voy a hacer los quiebres. Recuerden que pueden forrarla con el color que deseen. Con el color que más les guste. Y vamos a pegar así. Acá ya la pegué. Voy ahora a medir 2 centímetros y vamos a trazar la línea, lo vamos a hacer en este lado, en este y en el otro, en este, con bisturí vamos a cortar así, nos quedaría así, van a forrar la parte interior también, vamos a utilizar ahora cartulina roja, esta tira de cartulina es del ancho de la cajita y mide 3 centímetros de alto, vamos a doblar en la mitad, ambas partes, vamos a aplicar silicona líquida, y vamos a pegar acá, esto sería como para pulir estas punticas o estos extremos pegamos también acá, igual vamos a cortar tiritas y vamos a pegar así cuatro tiritas nos quedaría así voy a utilizar ahora cartulina blanca y una imagen de sea, esta imagen no la corté completa porque no venía completa de esta parte donde dice sea con marcador negro vamos a pintar acá silicona líquida para pegar en la cartulina blanca yo quiero hacer como que el muñequito me quede más completo o completico voy a hacerle el pantalón yo sé que si lo van a buscar en Google no va a salir completo o a lo mejor de pronto le sale completo yo busqué imágenes de amor animada sea o imágenes de sea de amor, pues buscan así, ahí les salen todas las imágenes. Vamos a pintar el pantaloncito negro y los zapaticos rojos, nos quedaría así. Y vamos a cortar así dejando un borde blanco para resaltar la imagen. Y vamos a terminar de cortar así por todo el extremo nos quedaría así la imagen vamos a pegarla ya le había aplicado silicona líquida pegamos acá ahora voy a utilizar cuadritos de colores y vamos a cortar corazoncitos vamos a hacer lo mismo con estos como les digo los colores son opcionales y los cuadritos son como pueden ver son pequeños Pueden cortar cuadritos de 2 de centímetros por 2 centímetros, pues como los deseen de grandecitos, nos quedarían así en cartulina blanca, los vamos a pegar y vamos a recortar, igual como hicimos con la imagen, para dejar un borde blanco lo hacemos con los con todos los corazoncitos ahora lo vamos a pegar en cartulina azul y cortamos ya teniéndolo listos, vamos a tomar cartulina roja voy a medir así que sería para escribir eres mi héroe yo coloco la cartulina así es para, para irme fijando qué tamaño hago la letra pueden hacerla más grandecita inclusive también la pueden hacer con marcador, ahora con perforadora voy a perforar la letra E y la E y cortamos las otras. Vamos a pegarlas en cartulina blanca, nos quedaría así y cortamos igual dejando así un borde blanco. Por y les digo también se puede hacer con marcadores, cortamos estas también ahora voy a tomar cartulina amarilla y voy a hacer como una especie de de diamante vamos a cortar como pueden ver está muy fácil de hacer esta figurita vamos a pegarla en cartulina roja Y vamos a cortar dejando un borde. Ahora voy a dibujar esta imagen de nuevo en cartulina roja. La vamos a cortar. Y para que quede más pequeña vamos a cortarle unos, unas partecitas o unos bordes. Para quede más pequeño Y ahí vamos a dibujar la palabra tú. Y recortamos, que sería para pegar así. Vamos a colocar la tilde y ahora vamos a escribir en cartulina verde fluorescente Me gustan estos colores, me encantan. Pero como les digo, vuelvo y repito, los colores son opcionales. Vamos a escribir te amo y vamos a cortar acá con la perforadora voy a perforar el lado y seguimos así recortando de nuevo a perforar acá la pegué en cartulina azul y vamos a cortar así esta parte de encima de la letra la vamos a cortar totalmente y abajo vamos a dejar un borde azul más gruesecita. Hacemos lo mismo con esta palabra T. Y ahora con marcador negro, este es marcador Sharpie, vamos a escribir sabes signos de interrogación se repasa bien para que quede bien para que se vean mejor y empezamos a pegar lo que hicimos tú eres mi héroe te amo Igual la frase es la que ustedes deseen, pueden escribir la que deseen, lo hacen así. Y pegamos los corazoncitos, nos quedaría así. Voy a resaltar con marcador negro la frase te amo. Pueden hacerlo así, delgadito, con marcador delgado, de punta delgada o con gruesa, con ambos queda bonito y acá también vamos a delinear la palabra tú ahora vamos a colocar el obsequio o chocolates en este caso voy a colocar chocolatinas pueden colocar lo que deseen vamos a cerrar y con una cinta papel esta de 2 centímetros de ancho vamos a aplicar silicona en esta parte interior también pueden escribir un mensaje ahí en esa parte donde tengo la mano un mensaje como quieran y en esta parte exterior pegamos esta otra cerramos voy a cortar acá y hice un moñito abrimos y voy a enroscar para que quede mejor me parece a mí nos quedaría así la cajita me parece que quedó muy bonita bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el video de hoy me parece que quedó muy linda la cajita y muy novedosa manito arriba si te gustó Comparte el video con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal.